El Programa Nacional de Discapacidad eh, basa todas sus políticas en, un modelo, en el modelo social de la discapacidad, que es lo que nos mueve en estos momentos, eh, teniendo como marco la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Y cuál es nuestro camino? Nuestro camino es transversalizar la discapacidad en todas las políticas públicas. Entendemos que la discapacidad ...es un tema transversal, es un tema que se construye... ...con lo cual no es solo un programa nacional... ...el que tiene que ocuparse esas políticas... ...nuestra, nuestra función es que la, la discapacidad quede transversalizada... ...y que todas las políticas públicas trabajen el tema desde su lugar... ...por ejemplo la enseñanza, la salud, el turismo entendiendo que todos esos son derechos de las personas y como las personas con discapacidad es un ciudadano más, es desde ahí donde deben, donde deben generarse las políticas hacia estos ciudadanos. El derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. Estamos trabajando verdaderamente en potenciar la autonomía de cada una de las personas con discapacidad para que verdaderamente puedan vivir, vivir de forma más independientemente posible. Sabemos que cada uno, y debido a que la discapacidad, como hemos dicho, es una construcción, es una, constru una construcción, entre la limitación de la persona y el entorno, cada uno tendrá algún apoyo distinto para poder vivir de forma independiente. Podremos hablar desde un apoyo de una persona que le ayude en su toma de decisiones hasta una ayuda técnica o tecnológica que acompañe o que posibilite que esta persona gane en independencia. Desde Pronadis hemos creado varios dispositivos que nos ayudan a llevar adelante esto desde un programa de apoyo parcial, desde unas casas eh, para madres con niños en el cual hay operadores de apoyo para que estas madres puedan llevar adelante su maternaje, desde un centro de ayudas técnicas, desde los centros de rehabilitación, que también es importante para la vida independiente, como mejor rehabilitada, en este caso nosotros trabajamos con personas ciegas y con baja visión en los centros de rehabilitación, como mejor esté rehabilitada una persona, más independiente va a poder ser a la hora de vivir en, ...en nuestra ciudad o en el, o en el lugar donde, donde él tenga que manejarse... ...con lo cual apuntamos a que esto se lleve adelante... ...sabemos que es un camino largo, sabemos que es un camino que no va a ser sencillo... ...pero pensamos que ganando cada día un espacio... ...es como nosotros podemos ir trabajando con, esta, con las personas con discapacidad... ...para que ellas también ganen su espacio en nuestras ciudades... ...en nuestras escuelas, en nuestras plazas... En, en, en los distintos ámbitos en los que nos movemos todos, que también son ámbitos donde deben moverse y tienen derecho a que las personas con discapacidad se muevan libremente o de la forma más autónoma e independiente posible. El Programa Nacional de Discapacidad basa su estrategia de trabajo en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por tanto, permite una percepción interseccional de la realidad de las personas con discapacidad. Basa su sistema de apoyos en permanente construcción y revisión en el paradigma de apoyos donde la persona es clave para con su voz poder enunciar sus necesidades que serán vistas, analizadas y eh, llevándolas a un plano general tratadas de responder por parte del Programa Nacional de Discapacidad. Cuando hablamos de sistema de apoyos, estamos hablando de una, un sistema que se interconecta con estas propuestas que tienen que ver con las instituciones a nivel local y que, bueno, se busca, respondan a necesidades singulares, pero pensando en una ciudadanía, en un sujeto de derecho, en una persona con una trayectoria vital que puede desarrollar según su, su deseo, sus intereses, sus capacidades, no vamos a pensar en sustituir ni a su familia ni a sus entornos, sino al contrario, vamos a estar favoreciendo a través de apoyos, ya sea personales, materiales o instrumentales, que la persona pueda desarrollarse e intervenir participando socialmente en igualdad de oportunidades con las demás personas. La equidad está como clave de la propuesta, dado que con estas oportunidades lo que estamos haciendo es llevar a que las condiciones materiales y personales puedan generar espacios de igualdad. Bueno, cuando hablamos de interseccionalidad, estamos pensando en los diferentes ejes de opresión que una persona durante su vida puede eh, vivir. Por ejemplo, hablamos de una matriz que tiene que ver con el género, la discapacidad, sueña, etnia o raza. Y entonces vamos a hablar de que una opresión no se suma a la otra, no es adicional, sino que va a estar generando una circunstancia vital específica a la que la persona tiene que responder. ¿Responder cómo? Responder no en solitario, sino con la garantía de sus derechos y las oportunidades que desde un sistema de apoyo se pueden ofrecer. Los apoyos pueden ser intermitentes, permanentes, pueden ser en, en forma sostenida en el tiempo o eventuales, pueden partir de una ayuda técnica o ser de una persona, pueden servir solo para una decisión o para toda su vida cotidiana. Eso dependerá tanto del momento vital de la persona como su autonomía, ¿Para qué necesita en este momento ser autónoma? Lo determinará la persona con discapacidad. El programa de apoyo parcial atiende a personas con discapacidad en situación de dependencia moderada o severa, entre 18 y 65 años, eh, a los cuales eh, se los atiende en la comunidad, en los lugares donde residen habitualmente. El programa lo que tiene como objetivo es eh, fomentar la autonomía de esas personas eh, otorgando operadores que cubren eh, las necesidades de apoyo manifestadas por la persona o detectadas este, por los operadores una vez que se realiza este, la, la concurrencia a los domicilios, se los va conociendo y ahí se determina... Eh, en conjunto, qué cosas son las que se van a abordar en esas situaciones. Se los apoya tanto en alimentación, higiene, eliminación, arreglo personal, eh, cambiar la postura del cuerpo, eh, apoyar en salidas, tanto sea trámites, gestiones o salidas recreativas también. De esta forma las personas pueden acceder a espacios eh, a, a lograr mejorar en cierta forma su calidad de vida y a tener más control también sobre aquellas actividades que quieran realizar eh, solamente siendo apoyados en lo que no pueden hacer por sí mismos. Eh, los operadores eh, concurren, toman la decisión en conjunto con ellos eh, ahí se plantean las actividades y de esta forma eh, pueden acceder tanto o sea a una salida recreativa, a un teatro, o cine o a algunos lugares eh, los cuales la accesibilidad estaría limitada en caso de que la persona no contara con este apoyo. Y asimismo eh, también a favorecer la comodidad en cuanto a las actividades domiciliarias. Otro de los objetivos que también se plantea el programa es proporcionar un espacio de alivio al cuidador principal en cuanto a las tareas hacia la persona con discapacidad, justamente dando un lugar, un tiempo para que el cuidador principal pueda realizar otras actividades, dedicarse a sí mismo o a otros integrantes del núcleo familiar. El proyecto Aguilar se crea a fines del 2016, principio del 2017. El proyecto está dirigido a mujeres en situación de discapacidad con niños, niñas y adolescentes a cargo que no tengan un apoyo material ni familiar en el exterior. Eh, el centro brinda condiciones materiales básicas para la subsistencia y además desde un enfoque centrado a la persona brinda los apoyos eh, necesarios para una vida independiente de la mujer con discapacidad. Eh, el enfoque centrado en la persona lo que permite al equipo es estar permanentemente enfocados en que lo que importa es la toma de decisiones por parte de la mujer con discapacidad eh, sobre su vida y sobre la de sus hijos. Y el rol del equipo va a ser más que nada de acompañamiento y brindar las herramientas para que esas decisiones se puedan llevar a cabo. Eh, el trabajo tiene como objetivo la co-creación de un plan de apoyos para la mujer con discapacidad, para que pueda desplegar sus potencialidades en la vida cotidiana. Este plan de apoyo no es estático, sino que se va configurando eh, de una manera eh, progresiva y evolutiva hacia una mayor autonomía e independencia de la mujer con discapacidad. Entonces se podría decir que el objetivo, uno de los objetivos principales del Proyecto Aguilar tiene que ver con el plan de apoyos y con crearlo a partir de los deseos, necesidades y expectativas de la mujer con discapacidad, teniendo en cuenta eh, los factores de la calidad de vida y el proyecto personal de la mujer, ya que ella viene con una trayectoria vital que tiene que ver con eh, maneras de, de ver y sentir el mundo. Entonces eso también eh, o sea, es fundamental que esté presente y se refleje en los apoyos que se le brindan en el alojamiento. Otra característica también del alojamiento es que es eh, transitorio, no tiene una temporalidad eh, que se ajuste o se limite a que la usuaria tenga que salir, sino que eso eh, va acompañado con el plan de apoyo de la usuaria. Es como una etapa final y el equipo técnico va a acompañar en, en crear como las redes necesarias para su salida. Por eso también esta parte como de construir redes a nivel social, de lo que tenga que ver con lo educativo, con el trabajo, con la salud, con la familia, es algo que se hace desde el inicio y se va acompañando también en ese proceso. Planificar el plan de apoyos centrado en la persona y teniendo en cuenta sus necesidades, lo que hace es poder también descentrar el foco del déficit del, de la situación de discapacidad que eso conlleva y centrarlo en las capacidades y fortalezas de la persona con discapacidad. Por último, el eh, Proyecto Aguilar también tiene eh, un rol fundamental en el fortalecimiento de la maternidad de las mujeres con discapacidad. Eh, ya que en la sociedad muchas veces hay un estigma de que el cuerpo de la mujer con discapacidad no puede criar, sostener y cuidar a, a un niño entonces esto es algo que, que se tiene muy en cuenta y se acompaña en ese proceso en el centro. El Centro Nacional de Discapacidad Visual comprende varias áreas Dentro del centro nos encontramos con una residencia para larga estadía, otra para estadías transitorias y todo lo que tiene que ver con el proceso de rehabilitación. En el programa de corta estadía de transitorios, así eh, en el espacio que se cuenta para <coughs> residencia, ellos tienen absolutamente lo necesario se cuenta con dormitorios, con una cocina, con un espacio común, baños completos, donde pueden realizar todas las actividades que necesiten. Pueden venir a visitar los, eh, los hijos, eh, esposas, amigos e incluso un hecho interesante es que se da al estar compartiendo un mismo lugar de residencia, eh, se empieza a dar un proceso de socialización entre pares a veces con edades cronológicas diferentes pero que no genera ningún obstáculo de intercambio social, cultural e incluso de apoyo mutuo entre ellos, algunos que tienen mayor experiencia o están en un proceso de rehabilitación más avanzado a otros que están comenzando en lo que tiene que ver con orientación en lo que tiene que ver con reconocimiento del entorno. Luego culminada la rehabilitación pueden tener algún procedimiento o alguna consulta eh, médica, psicológica o, de cualquier, o un trámite que tengan que venir a hacer aquí a la capital, a Montevideo, que no lo puedan hacer desde su lugar de origen, desde su ciudad o desde el lugar en el cual ellos residen y se comunican con nosotros y vienen y se quedan aquí un día o dos días y luego retornan nuevamente hacia su ciudad. El Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, creado en el año 2014, tiene como meta hacer efectivo los derechos de las personas con discapacidad mediante los productos o las tecnologías de apoyo. Este centro realiza recorridas por todo el territorio nacional, brindando así su atención. ...atiende a todas las personas con discapacidad y con bajos recursos del territorio nacional. Las tecnologías de apoyo, tecnologías asistivas son todos aquellos productos o dispositivos... ...que brindan y mejoran la funcionalidad eh, de las personas con discapacidad... ...generando así una mayor autonomía y mejorando así la calidad de vida de las personas. El centro cuenta con tres grandes áreas que es el Laboratorio de Ortopedia Técnica... ...donde hay un convenio con Cuba desde el año 2008... ...el Área de Ayudas Técnicas y Tecnológicas y el Área del Taller de Calzado de Ortopedia que fue creado en el año 2016. Todas estas áreas se ocupan de hacer valoraciones, seguimiento, entrega y adaptaciones de las ayudas técnicas y a su vez hay un convenio con la Universidad del Trabajo del Uruguay que le da seguimiento y repara todas las ayudas técnicas que son entregadas. Hemos visto distintas experiencias, hemos visto distintos modelos de apoyo, desde el modelo desde el apoyo más hacia la persona eh, para que vive en su hogar. Eh, para que tenga algo de independencia, desde los hogares donde vienen esas mamás, en eh, los cuales estamos potenciando para que lleven adelante con toda autonomía su maternaje, o lo que han sido todo lo que son las ayudas técnicas y tecnológicas que también nos ayudan a esa vida independiente. Bueno, el camino eh, para nosotros no ha sido sencillo, verdaderamente el poder romper el paradigma, el poder romper el, el, eh, esa cosa asistencial que trabajamos con las personas con discapacidad, no ha sido fácil. El apostar, por ejemplo, para que esas madres tuvieran el derecho de llevar adelante su maternaje ha sido un reto para nosotros, pero un, un reto en el cual estamos muy convencidos de que ese es el camino. Y pensamos que el camino verdaderamente es este y lo vamos a seguir trabajando. Eh, la autonomía, la independencia, es un derecho de las personas con discapacidad y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que con los apoyos específicos que necesite cada uno, pueda llevar una vida lo más autónoma y lo más independiente posible, ya que, insisto, es un derecho de las personas con discapacidad y nosotros trabajamos desde una visión de derechos y nuestras políticas tienen que ir hacia hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad que durante años estuvieron relegadas.